Joan Martín es de Barcelona, vive en Medellín desde el 2013, colabora en proyectos de cooperación internacional en Antioquia. Joan impulsa esta iniciativa que os vamos a presentar. Padel, un deporte para un estilo de vida saludable con el que ganas más bienestar. Con nuestra formación y experiencia vamos a copiar y pegar el pádel en Medellín, Antioquia y a toda Colombia. Es una atractiva oportunidad principalmente para las mujeres, familias y jóvenes profesionales e independientes de clase media y alta. Nos enfocamos inicialmente a jugadores de tenis y squash. Call padre cuenta con una oferta de formación patentada, servicio de consultas, comercialización de canchas y material de Padre. La estrategia a seguir es una alianza con nuestros clientes institucionales y privados. Esta iniciativa aporta lo mejor de cada ciudad, de Barcelona, la calidad y el diseño, de Medellín, la innovación y su emprendimiento.